Hola muy buenas, aquí Bye en un nuevo vídeo para el canal y estamos hoy en Minecraft, un tutorial en el cual vamos a poder meter mods y diversas cosas en Minecraft Bedrock Edition de PlayStation 4. El tutorial consiste en entrar en el móvil, irnos al navegador y entrar a mcpedl.com. Os dejaré el link en la descripción Para que podáis entrar y descargar vuestros mods Aviso importante Tiene que ser si de vuestra versión Si no es de vuestra versión El mod no funcionará y no os dejará entrar Vale Lo que vamos a hacer nosotros A continuación es entrar Bajar abajo y descargar el, el, el mod Nos vamos a ir A la descarga Cuando lo descarguemos que lo vamos a descargar otra vez Vamos a tener que esperar a que se descargue Como veis, aquí arriba ya se ha descargado Vamos a abrir el archivo Y nos va a entrar al Minecraft de móvil Después, aviso importante Esta parte sí que es importante para el mod vale. Tiene que estar en otra cuenta Tiene que estar en otra cuenta Para que vosotros os podáis eh, vosotros os podáis añadir a vosotros mismos y con ellos entrar con la play bien, tendréis que crear un nuevo mundo y ir a paquetes de recursos y añadir el mod que queráis meter y también los packs de, com de comportamiento y meter este mod, ya está y después de esto, crear lo que sería el mundo Para que Podáis entrar Bueno Ya estamos en Minecraft de PlayStation 4 Y lo siguiente que tenemos que hacer Es conectarnos A nuestra Otra cuenta que lo tenemos aquí Al conectarnos Nos pondrá un mensaje Que es que si queremos descargar El paquete o el mod En concreto Entramos y lo descargamos Cuando lo descarguemos nos mandará al mundo Y ya tendremos lo que sería el mod Con el otro teléfono que tenemos Vamos a poner el, super, el creativo para poder enseñaros que el mod funciona Como veis aquí tengo mi otra cuenta Y vamos a ver si en el inventario tenemos lo del mod lo que sale en el mod Y como veis, el mod funciona Como veis, aquí puedo poner sillas Puedo poner una mesa Puedo poner eh, Bancos, puedo poner eh, Pequeñas sillas Puedo poner sillas de estas de ruedas mm, Sillas transparentes de cristal Y más cosas Como veis, el mod funciona y si queréis que haga más vídeos tutoriales como este, dadle a like, suscribiros y para, y para más contenido...